Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo llegaron a esta clase 81? Ya llevamos 81 clases de 320 clases que vamos a hacer de estos videos short. Así que ya tienen mucha, mucha información. ¿sí? Ya van a aprender a toda esa información poderla leer como una sola. ¿Sí? No toda la información, sino lo que corresponde a cada carta. Ya van a ver cómo integrar toda esta información. Eh, es más fácil de lo que parece. Más aún usando estas palabras claves. Así que bueno, hoy vamos a estar completando, como les contaba ayer, vamos a estar completando... Eh, a Marte en cada uno de los 12 signos esta vez nos toca Marte en Pisces eh, y con eso terminamos con los planetas interiores o personales los que hablan de la personalidad y vamos a empezar con los planetas exteriores a partir de mañana bueno Marte en Pisces. Tres palabras claves positivas, tres palabras claves negativas. Eh, son pacíficos, son tranquilos y son muy empáticos. Este Marte en Pisces los hace empáticos, pacíficos y tranquilos. Como cuestión negativa es que los hace lentos. Tienen siempre una sensación de frustración... Sí, porque acuérdense que Marte es el guerrero y en Pisces es como que sienten frustrada esa energía y en algunas cosas o depende de las combinaciones los puede llegar a ser indolentes que sería como una tensión con eso que decimos es empático pero por aquel lado indolente, o sea, ¿cómo se entiende? Bueno, esas dos cuestiones conviven dentro de alguien que tiene ese Marte en Pisces, en su carta. Gente, eh, me encantó compartir este, estos 12 días de Marte en cada signo, es un signo fuerte, es un signo que tiene energía, es un signo, es un planeta que tiene fuerza, que tiene energía y que es muy lindo, que muchas veces le tenemos miedo, pero que no hay que temerle, es la energía por excelencia, les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todes, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, inaugurando una nueva etapa con Júpiter en los signos. Chao, hasta mañana.